un modelamiento que se está buscando solución? ¿Se controla eso? ¿Qué sí. se ha pensado? Y, bueno, es que en los modelos uno, como que tiene, bueno, en principio debería tener muy clara la idea de qué es lo que quiere, pero muchas no, puede... veces no, porque incluyendo ah, cuando se controla ah. el resultado, puedo tener una variante de una alta mirada. Ah. ¿Qué mecanismo se puede implementar a la hora de tratar de modelos de esas características? Sí, no, no pues ensayo y error. Sí. Sí, o, o sea, es que, es que aunque parezca que es, no sabemos cómo hacerlo, es una metodología muy válida, ¿no? Eh, digamos, tú tienes una idea y la prueba, pero el chiste es tener la flexibilidad de desechar esa idea y explorar variaciones o ideas nuevas. Entonces, eh, si, si no haces la prueba, pues no sabes si esa idea es acertada, ¿no? Eh, entonces pues ya nada más te quedas con tu idea y crees que es la y entonces creo que es parte de cualquier teoría se tiene que estar contrastando y muchos de esos modelos que no podemos contrastarlo con datos experimentales pues entonces eh, las simulaciones nos dan eh, una opción que también, si construimos una simulación eso no implica que nuestro modelo ya aplique pero por lo menos nos dan una prueba de consistencia ¿hay alguna prevalencia entre sincronización y sincronía? en búsqueda de organización, por ejemplo pues sería sería difícil de decir qué, qué es más prevalente porque, digamos, en la naturaleza se encuentran ambas eh, y, much, y a veces hasta combinadas y como mencionaba, pues tienen utilidades distintas y, y pues no sé si si empezar a contar eh, <ríe> los fenómenos con una u otra, eh, porque también uno, uno podría decir que, que la, la asincronía es más probable que la sincronía. Si uno busca todas las posibles combinaciones, en las que son sincrónicas o asincrónicas, eh, digamos, con correlación opuesta, entonces son mucho menores a todas las posibilidades que digamos, no, no hay ninguna correlación eh, sin embargo pues vemos que hay muchos mecanismos que promueven esta sincronización entonces aunque uno empiece desde de, de un, un estado asincrónico pues eh, hay muchos mecanismos que hacen que los sistemas tiendan a la sincronía o a la asincronía entonces creo que esto también depende mucho del grado de organización de los sistemas yo creo que los sistemas menos ordenados pues van a tener menos sincronía o asincronía y los sistemas más ordenados van a tener más sincronía entonces en ese sentido los sistemas que son muy caóticos pues va a ser difícil encontrar sincronía en ellos tal vez coordinación de sistemas caóticos eso ya sea digamos a otro nivel eso sí, sí, sí se puede lograr eh, por otro lado si uno tiene muy ordenados con pocos cambios, pues entonces uno puede decir están sincronizados, pero es un poco estirar el, el concepto, porque para hablar de sincronización pues hay que hablar de, de cierto comportamiento periódico. Y si no hay cambio, pues el periodo es, es uno, no, no hay cambio, y pues sí todos están sincronizados, pero pues, es un caso trivial. ¿Algún otro comentario? problemas de movilidad en ciudades, son los semáforos autoorganizantes, en este tema Carlos es líder a nivel mundial, ha sido contactado, ha sido también ya contactado por el Metro de México, hay simulaciones en Bruselas, eh, está invitado a Sao Paulo en la semana entrante para hablar precisamente de estos temas de movilidad y para nosotros es una gran oportunidad conocer de esto, porque incluso... Emay nos comentaba que también hay una línea aquí de movilidad, nuestra plataforma pues es una gran oportunidad de base y sería un éxito también entonces implementar esto en nuestras ciudades, que por el tamaño podría convertirse en algo piloto y nos podría dar entonces mucho bienestar y mucha calidad de vida. Bien, entonces Carlos, sigue tú con los semáforos. Gracias esta aplicación sirve muy bien para ilustrar la, la diferencia entre eh, el método eh, tradicional de hacer ciencia de ingeniería y un método complejo que, tenemos to, toma una visión un poco distinta que, que ya hemos platicado entonces espero que con esto se, se, se, se quede un poco más claro cuál es la, la diferencia de, de enfoque eh, entonces, repitiendo eh, un poco los conceptos de ayer la predicción es muy útil para espacios que no cambian, espacios estacionarios. La adaptación es útil para espacios que están cambiando constantemente, que son no estacionarios. Entonces, ¿ustedes eh, ¿de qué tipo de, eh, de problema creen que sean los, los problemas urbanos? No estacionarios. No estacionarios. No estacionarios. Sí, no. Eh, también ya lo habíamos mencionado, que por ejemplo la, la posición de un vehículo pues, está determinada por las posiciones de otros vehículos. Y si, por ejemplo, yo quiero coordinar eh, los semáforos, pues entonces tengo que considerar una situación, eh, digamos, el estado de una ciudad, no sé, la Ciudad de México tenemos 5 millones de, de vehículos, pues entonces necesito considerar la posición de esos 5 millones de vehículos que estén moviendo, ¿no? Y eh, en base a, a ese estado, tratar de encontrar una solución óptima para, para su coordinación. ¿no? pero en el momento en el que esa configuración cambia, pues ya es otro problema digamos, si nos fijamos nada más en una sola intersección si, digamos tengo dos calles eh, del norte me están llegando 10 vehículos y del este me están llegando 5 pues entonces, para servir de manera óptima eso tiene una solución, pero si después el día cambia y, y del de norte me están llegando 7 y, de, y, y del oeste me están llegando 15, pues entonces ya necesito otra solución de hecho, como que cambia ligeramente el problema, eh, digamos, el, el, el tráfico de vehículos es, es muy caótico, entonces, eh, con cambios ligeros, cambia considerablemente el, el, el efecto de las soluciones que yo estoy proponiendo. Entonces, eh, podemos utilizar el concepto de autoorganización para eh, construir sistemas que se adapten a cambios en su medio ambiente. Entonces, repitiendo lo que discutimos ayer, en lugar de tratar de resolver. Para cada caso de todas las combinaciones posibles de vehículos, eh, o tratar de promediar, digamos, encontrar más o menos una solución adecuada eh, para, para distintos tipos de estados, diseñamos los componentes de un sistema para que, por medio de sus tracciones, se encuentren constantemente eh, soluciones a, a, a los problemas que están cambiando. Entonces, esto es muy útil para, para los problemas eh, no estacionarios que no son reducibles eh, porque tienen interacciones complejas eh, y porque cuando el, el problema está cambiando los elementos se reconfiguran por medio de, de, de sus interacciones entonces, eh, vamos a hablar un poquito de ciudades eh, pues las ciudades eh, son, son muy atractivas para la gente de hecho, eh, uno puede decir que el siglo XXI es el siglo de, de la ciudad que por primera vez en, en la historia de la humanidad más de la mitad de la, de la población del planeta vive en ciudades se espera que para 2050 el 70% de la población esté viviendo en zonas urbanas entonces, ¿cómo es que ha crecido tan rápido? o sea, y sigue creciendo, tenemos una migración de un millón de personas a la semana a ciudades ¿cómo es que crece tan rápido si, si las tasas de natalidad son mayores en, en las zonas agrarias que en las zonas urbanas? y, y bueno las ciudades son grandes imanes, son grandes atractores eh, pa para la población. Ofrecen mejores oportunidades de empleo, eh, mejores oportunidades de salud, eh, mejores ofertas educativas. Eh, también en la, en las ciudades permiten el, el desarrollo de innovación. Eh, digamos, hay, hay muchas ventajas eh, que motivan a la gente a... a a mudarse a las ciudades y también a quedarse en las ciudades, porque hay muy poca gente que deja las ciudades una vez que ya se establecieron ahí. Entonces, eh, a pesar de ofrecer muchas ventajas, las ciudades también generan muchos problemas, precisamente dados por este, esta alta concentración de personas en, en, en espacios eh, cerrados. Eh, hay problemas de movilidad, como desplazarse eh, tanto personas como, como bienes materiales mercancías de un lugar a otro, eh, cómo abastecer a la ciudad, problemas de contaminación, problemas de integración social, eh, problemas de sustentabilidad, problemas de, de logística, problemas de, de gobernancia. Eh, ¿Sí se sí, dice sí, sí, gobernanza en español? Gobernanza. Sí. Gobernabilidad. Gobernabilidad. Gobernabilidad. Gobernabilidad. Sí. Okay. Digamos, en inglés es gobernanza. Sí. Okay. Gobernanza. Eh, y, y, digamos, hay, hay, hay muchos problemas eh, que, que se generan, ¿no? Por ejemplo, en España ahorita está sufriendo un alto desempleo en, en las ciudades, eh, porque hay mucha competencia, hay mucha oferta de época de demanda de empleo. Eh, hay, hay ciudades donde eh, hay mucha violencia, como en, en México, eh, creo que tenemos cinco de las 10 ciudades más violentas del mundo. Eh, pues aquí en Colombia en los ochentas, eh, Medellín también era, era una de estas ciudades con uno de estos problemas. Eh, eh, otro tipo de problemas son en la segregación racial, eh, por ejemplo, en Chicago eh, es una ciudad que, que sufre de, de la segregación racial, eh, donde distintos barrios son habitados por distintas gentes, entonces, digamos, esto, eso genera conflictos sociales. Entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos tratar estos problemas? Pues son, son muchos, ¿no? Eh, uno podría pensar que con, con tanta. Con, con, con tantos problemas, pues esto con que solo, sí, la situación sí, sí. solo va a empeorar y todos queriendo llegar a las ciudades y las ciudades esperando la calidad de la vida, pues entonces eso va, va a desembocar en una situación eh, muy poco propicia para, para la mayoría de, de la población. Eh, pero yo creo que, que, que no, que la tecnología nos, per, nos permite, especialmente eh, las ideas de la complejidad, nos permiten proponer, explorar soluciones a todos estos problemas. Entonces, Yo creo que, eh, aunque los problemas son reales, son los que existen y tenemos que, que hacer, eh, creo que tenemos la capacidad de, de resolverlos. Eh, entonces, ahorita solo me voy a, a dejar en el problema de movilidad. Y, digamos, semáforos es un, solo un elemento de, de, de la movilidad podemos indicar ocho factores distintos que afectan a la movilidad urbana el primer más importante es la, la necesidad de desplazarse ¿No? en, en la Ciudad de México eh, el 10% de los trabajadores pasan más de, de tres horas y media al día desplazándose eso quiere decir que hay gente que pasa seis, siete, ocho horas al día nada no más desplazándose ¿No? o sea, es, es una jornada laboral completa y, y el costo de transportarse no solo es en tiempo, es en salud, es en dinero, entonces esto obviamente reduce la calidad de vida. Ahora, este problema de movilidad se genera, ¿por qué? Porque los lugares donde viven no hay fuentes de empleo, no hay fuentes de educación, y cerca de los lugares donde trabajan no hay ofertas de, de, de habitacionales adecuadas a su nivel de ingresos. Entonces aquí la ciudad misma está generando la necesidad de la gente de desplazarse, de vivirse en zonas, de vivir en zonas muy alejadas, eh, incomunicadas, eh, faltantes de infraestructura, no solo vialidades, no solo sino todo tipo de infraestructura, para después ir a trabajar eh, muy lejos o a estudiar muy lejos de, de donde viven. Entonces, si, si reducimos la necesidad de desplazarnos, pues entonces ya no existe el problema de movilidad. O sea, la idea sería casi, casi que todos trabajemos en nuestra casa y creciéramos nuestra propia comida. Entonces, es es eh, demasiado utópico. Pero en la medida en la que podamos reducir la necesidad de desplazarnos, de que podamos hacer compras por teléfono, por internet, no vamos a necesitar ir al supermercado, eh, que, que podamos eh, hacer lo, lo que se llama telecommuting. Tele digamos hay gente que trabaja por ejemplo dos días en su casa y tres días en su oficina entonces eso reduce su necesidad de desplazarse eh, educación a distancia también, en, en la Ciudad de México se, se ha empezado a, a, a, a realizar programas de preparatoria a distancia eh, pronto va a haber también universidad a distancia bueno, eh, a gran escala, entonces todo esto empieza a reducir la, la necesidad de desplazarse eh, otro factor es la, la distribución de los horarios. Si todos entran a, a la oficina y a la escuela a la misma hora, pues entonces vamos a tener eh, que toda la gente va a estar en el mismo lugar, a la misma hora, lo cual genera botellamientos, saturaciones de, de realidades, de transporte público. Entonces, en, eh, en algunos lugares lo que se trata es eh, tener cierta flexibilidad para entrar y para la salida. por ejemplo en algunas oficinas, en algunas compañías dicen, bueno, tú puedes entrar a trabajar entre las 6 y las 10 de la mañana, tú escoges entonces, pues, la gente que se levanta temprano eh, puede llegar a las 10, la gente que se levanta a las 6, la gente que se levanta llega a, la, a las 3, los que llegan a las 6 pues salen a las 2, los pues, que llegan a las 10 salen a las 4, entonces tienen por ahí 4 horas entre 10 y 2 en las la que todo el personal va, va a estar ahí para digamos, resolver eh, cuestiones que, que tengan que interactuar pero esto diluye las, las horas pico, ¿no? que, eh, en comparación de si todos entraran a las 8 y salieran a las 4, pues dan ese tipo de situación. Eh, digamos, o, obviamente en, en, muchos, en muchas profesiones es difícil hacer esto, ¿no? por ejemplo, eh, cadenas de bancos, pues todo, por lo menos todos los bancos de, de, de todas las sucursales del mismo banco abren a la misma hora generalmente, pero sí hay unos que tienen cierta flexibilidad, pero finalmente todos tienen que llegar a esa hora. Eh, y algo sucede también con, eh, similar sucede con las escuelas y, y con oficinas de gobierno. O, digamos, un factor muy importante de la movilidad es la cantidad de, de vehículos y de personas. Mientras eh, hay un, un mayor número de, de gente con la necesidad de desplazarse, pues la esta, eh, esta movilidad va a ser menos eficiente. Y su contraparte pues, es la, la capacidad. Mientras más capacidad tengamos de transportar gente, pues entonces va a ser más eficiente el transporte, bueno, si no es el caso. Eh, okay, aunque es una capacidad muy elevada. Eh, eh, entonces, digamos, si, si hay más transporte público, más oferta de, de infraestructura para bicicletas, más carriles para coches, entonces eh, va, va a haber una mayor capacidad de, de, de movilidad. Eh, un factor muy importante es el comportamiento porque podemos tener cierta capacidad en, en una vía o en, o en una intersección pero si la gente eh, empieza a comportarse de manera egoísta que creo bueno, que, que en, en Bogotá son un buen ejemplo de cómo lograron eh, atacar este problema eh, pues obviamente el, el, el flujo va a ser menos eficiente que si la gente eh, se, se organiza de manera adecuada Eh, un otro factor que aquí cabría, el, lo que vamos a ver de semáforos, es, es la, la infraestructura y la tecnología. Eh, bueno, mientras mayor infraestructura tengamos, por ejemplo, puentes, carreteras, eh, líneas de metro eh, o, o eh, digamos, eh, digamos, mientras mayor infraestructura tengamos, pues entonces eso, eso mejora la, la, la movilidad. La tecnología también puede ayudar a mejorar la movilidad, que, que es lo que, que vamos a ver con los semáforos. Vamos a tener la misma infraestructura, pero con una tecnología más eficiente, o, o también después de la comida vamos a ver otro, otra aplicación a, a sistema de transporte público, eh, se, se va a, a poder, con la misma infraestructura, eh, mejorar la, la movilidad, porque se, se puede coordinar mejor los sistemas y ofrecer un mejor desempeño. Otro factor muy importante es el, el, el que tiene que ver con el aspecto social. Digamos, en, en nuestras sociedades es un poco... Eh, pues y La gente aspira a, a tener un coche. ¿no? Los, los jóvenes los bombardean con eh, este tipo de, eh, de publicidad. Entonces, eh, mucha gente consciente o subconscientemente eh, adquiere el valor eh, de que tener un, un auto es un un reflejo de que uno es exitoso. No entiendo cómo pero bueno. Esta es la idea. Entonces, hay mucha gente que está buscando tener eh, un coche por estatus social. Eh, en Estados Unidos, por primera vez, ya se llegó al número, digamos, por primera vez, este, eh, el año pasado se empezó a reducir el número de vehículos. Porque muchos jóvenes, ya no se creen en este cuento, dicen, bueno, ¿por qué me voy a gastar? 10 mil, 20 mil dólares en un coche en vez de comprar una bici de 50 dólares. Y en la bici voy a llegar más rápido, voy a hacer ejercicio, eh, voy a estar inhalando humos tóxicos, entonces ya, ya no voy a gastar en gasolina, en transporte, en seguro, eh, en gimnasio, en cigarros. Entonces, eh, como que ya empieza a haber un, un, un, un cambio en, en algunas sociedades, ¿no? Digamos en, en otras sociedades, por ejemplo, en el Países Bajos que en los 70 se empezó a motivar mucho el, el uso de la bicicleta, pues digamos, todo, todo el mundo la usa. ¿no? Eh, digamos, en, en México todavía apenas empieza. Los, los temas de bicicleta compartida que, que han estado volviendo a en, en muchas ciudades, parece que han, han tenido un, un muy buen efecto. Por ejemplo, en Barcelona, en una ciudad que, que casi nadie andaba en bicicleta, pusieron este sistema de, de bicicleta pública que digamos hay muchas estaciones en toda la ciudad eh, la gente con una tarjeta cuesta, no sé, no, no recuerdo cuántos euros al año, en México cuesta 200 pesos bueno, al año, eh, llega uno con una tarjeta, saca la, la bicicleta con esa tarjeta, se la lleva, la deja en otra estación y ya. ¿no? Entonces es muy útil para la gente que, que necesita hacer traslados de corta distancia pero eso también tiene un efecto positivo porque si la gente ve que, que hay muchos ciclistas, pues entonces eso nos motiva a, a también tomar la bicicleta, ya sea pública o, o privada. Y también eso eh, genera una presión para las administraciones de generar infraestructura para bicicleta, lo cual motiva que, que, que haya más, más uso de, de bicicleta. Porque, eh, digamos, aunque, aunque ahorita es difícil imaginarlo, en los 60-70 en Países Bajos casi nadie lo ha por distintas circunstancias de que eh, el petróleo se volvió muy caro, había eh, una campaña eh, muy fuerte porque había muchas muertes en accidentes viales, pues entonces el, el, el gobierno eh, hizo una, una política nacional para promover el transporte no motorizado y entonces empezaron a construir infraestructuras ciclovías y esto en, en las ciudades donde se empezaron a, a construir pues esto duplicó el número de ciclistas en muy rápida y esto eh, lo mismo sucede en, en, en otras ciudades y bueno, finalmente el último eh, factor que, que hemos identificado es el de la, la planeación y la regulación si, si uno no planea cómo van a crecer las ciudades, pues obviamente va a tener tarde o temprano eh, muchas veces más temprano que tarde eh, problemas de movilidad y también distintos tipos de regulación, de uso de suelo, de reglamentos de tránsito. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México tenemos un reglamento de tránsito, tenemos un plan maestro de desarrollo de la, de la ciudad, pero no se respeta. Entonces, pues, digamos, es, es, es como si no, si no existiera. Entonces, obviamente, eh, si no hay una planación, una regulación adecuada del crecimiento urbano, pues esto va a generar problemas eh, en movilidad y en muchos otros aspectos. Entonces, bueno, eh, enfoquémonos ahora so, solo en, en los semáforos autoorganizantes, que, como mencionaron solo es una pequeña parte de, del problema de movilidad urbana. No, por sí mismos van a mejorar un poco la situación, pero no van a resolver el problema de movilidad. Eh, digamos, son muchos problemas relacionados e interdependientes. Mm. Digamos, sin embargo, no es pretexto para decir, ah, pues mm. no podemos hacer nada, sino que hay que ir buscando soluciones para distintos aspectos del problema global. Y bueno, la idea principal de los semáforos autoorganizantes es que hay intersecciones independientes que tienen sensores y le dan prefer preferencia a las calles con mayor demanda. Entonces esto les permite coordinarse eh, para generar un, un flujo muy eficiente de los vehículos. Entonces el, el problema de coordinación de semáforos es... Eh, es un problema que en de la computación se conoce como exponencialmente completo, Esto quiere decir que, digamos, si yo quiero coordinar nada más dos intersecciones, pues es relativamente fácil. Si yo quiero intersecciones, eh, no sé, me tomaría, por ejemplo, dos segundos. Si yo quiero coordinar tres, entonces eso se, se multiplica más que exponencialmente. Entonces me, to me tomaría, por ejemplo, cuatro. Si yo quiero coordinar 4, me tomaría 8. Si yo quiero coordinar 5, me tomaría 16. Entonces, así exponencialmente va aumentando el tiempo que yo requiero para encontrar una solución Muy óptima. Y como les mencionaba, eh, estas soluciones no solo son exponencialmente eh, completas, digamos que, que yo tomo mucho, mucho tiempo para encontrar una solución, sino que los problemas están cambiando constantemente. ¿no? La configuración de los coches está cambiando y eso va cambiando el problema. Y bueno... Eh, en, en, en ingeniería de transporte se han utilizado principalmente dos, dos enfoques uno que trata de optimizar las fases para, para un flujo particular esperado y otro que trata de adaptarse ya sea eh, de manera manual o automática a, a las fases dependiendo de, de, de ciertas mediciones entonces eh, ya que el flujo está cambiando constantemente no se puede predecir es, eh, este es un problema eh, espacial no estacionario entonces, bueno, lo que les voy a mostrar son las deficiencias de un método que se usa en casi todas las ciudades, que trata de optimizar las fases para un flujo vehicular esperado. Este método se, se conoce como, como, como el método de Olabel. Eh, aquí se lo voy a mostrar en una simulación. Entonces, a eh, eh, bueno, le voy a cambiar el color para que se vea mejor. Tenemos ahí una ciudad abstracta. Ahí eh, se ve mejor, ¿verdad? Entonces, eh, lo que trata de hacer este método de ola verde es coordinar los semáforos. Eh, a la velocidad esperada de los coches. Entonces, por ejemplo, esos coches que vienen aquí, nos están deteniendo porque los semáforos se empiezan a poner en verde a la misma velocidad a la que se mueven los coches. Y los que se mueven en esta dirección tampoco se detienen. Eh, un problema de este método es que nada más puede coordinar dos direcciones. Entonces los que van en la dirección opuesta pues se tienen que detener, se detienen otra vez, se detienen otra vez. Entonces, eh, básicamente, bueno, no puede comentar que en las ciudades de configuración radial donde la gente vive en la periferia y trabaja en el centro, pues entonces se puede coordinar en la mañana la hora verde hacia el centro y en la tarde hacia la periferia. Entonces es mejor que, que no coordinar nada. Pero bueno, hay, hay muchas ciudades como, como la Ciudad de México donde hay un flujo de coches en todas las direcciones a todas las horas. Entonces, si a uno le toca ir a la dirección opuesta a la hora verde, pues eh, pierde esa ventaja. Entonces lo que unos coches ganan, otros coches pierden, que se tienen que, que detener constantemente. Y no solo eso, sino que si por cualquier motivo, y el motivo más común es eh, que haya un número elevado de coches, digamos si hay muchos coches, pues los coches no, no, no van a poder ir a la velocidad esperada, a la velocidad de los semáforos entonces no van a poder ir tan rápido como como lo la ves. Entonces, si se fijan, eh, este por ejemplo, estos ya no alcanzaron a pasar, entonces tienen que detener, y ahí van, y estos ya no alcanzaron a pasar, entonces tienen que detener, y estos van frenando todo. después si subimos un poco más la densidad se empiezan a bloquear las intersecciones entonces por ejemplo si fijan en, en este se detiene no solo por por esto sino aquí ya se bloquea esta intersección y entonces ya no se puede mover y pues bueno ¿Cómo dicen aquí? Eh, no sé si esto les sea familiar. Entonces, entonces, ahora vamos a ver el método autoorganizante. Cada intersección tiene sensores y con reglas muy sencillas decide cuándo hacer el cambio de luces. Entonces, eh, por ejemplo, eh, cuando vienen pocos coches eh, de, de una dirección que tiene el alto, eh, si son pocos coches van a tener que esperar un poco, un poco más en comparación de si son muchos. Entonces, si son pocos van a tener que esperar un poco, lo cual promueve que lleguen otros vehículos. Y, cuando ya son muchos vehículos antes de que lleguen a la intersección van a disparar el ciclo. Entonces, por ejemplo aquí que ya tiene un grupo de vehículos no se necesita detener casi no se necesita detener a menos que haya otro grupo de coches cruzando en ese momento entonces pues aquí se pueden coordinar en, en cuatro direcciones tenemos otras simulaciones con seis direcciones y, y alcanzan esta, esta configuración donde todas las direcciones se, se coordinan y después si, si subimos la densidad la verde ya se quedaron los tracones vamos a ver qué pasa eh, pues digamos si sí, sí se detienen los, los coches porque son demasiados no, no alcanzan a, a fluir sin detenerse pero digamos no eh, está muy lejos de llegar a un tracón y, y no solo eso sino que de hecho todas las intersecciones están usándose constantemente. Esto quiere decir que no le va a dar el SIGA a una, a una calle que no tenga coches esperando para cruzar. Entonces, esto hace que para densidades altas, bueno, eh, relativamente altas, eh, todas las intersecciones estén utilizando a su capacidad máxima. Entonces, para esta infraestructura, este es eh, Digamos, este método alcanza el, de, el óptimo el teórico, no, no se puede eh, un flujo mayor, porque en todas las intersecciones hay, hay vehículos que están cruzando. Y esto, y esto cumple para, para un amplio espectro de densidades. Si nos vamos a, a densidades, eh, digamos, ya más características de la Ciudad de México, digamos, donde casi no hay espacio para, para moverse. Aún así, no, no se detiene el, el flujo porque hay reglas que, si detectan que cruzando una intersección, digamos, aquí, aquí esta calle tiene el sentido hacia, hacia arriba. Si detectan que este, este vehículo no puede cruzar, entonces le pone el alto para no bloquear la intersección. Y si aquí tampoco puede cruzar, a, a todas las direcciones les pone el alto. Entonces, en el momento en el que llega un espacio, porque estos vehículos avanzan, en el momento que llega un espacio acá, acá se pone siga empiezan a avanzar y en el momento en el que ya no pueden pasarse, se vuelven por el alto. Entonces, de manera similar a la formación de grupos de vehículos que llamamos pelotones, eh, para densidades bajas, aquí se forman grupos de espacios que fluyen en la dirección opuesta a los coches. Vemos ¿no? aquí, los coches van hacia arriba, los espacios van moviéndose hacia abajo. Entonces, eh, digamos, a pesar de tener una densidad muy alta, no se detiene el flujo y, y, y se mantiene... Un, un, una dinámica regular digamos ya, ya cuando por condiciones iniciales eh, no hay espacio en las calles para, para liberar las intersecciones ahí, ahí sí se generan eh, trancones bueno entonces eh, y el método organizante son nada más seis reglas, se las platico rápido. El, el primero que, la primera regla que ya más o menos se la platiqué, eh, trata precisamente de darle preferencia a las calles con mayor demanda. Entonces, para lograr esto, eh, se, se cuentan cuántos vehículos se aproximan a, a un semáforo en rojo a cierta distancia. Yo, a esta distancia entra un coche aquí y antes de que llegue la intervención empieza a contar dos cuando el número de coches llegue a cierto umbral, a cierto valor, va a disparar el SIGA. Entonces, imagínense que tenemos un umbral de 40, y nada más llega un coche, entonces va a tardar 40 ciclos, 40 puedo decir segundos en ponerse el SIGA. Si llegan dos vehículos, pues entonces va a tardar 20 segundos. Si llegan cuatro vehículos, va a tardar 10 segundos. Si llegan 10 vehículos, va a tardar 4 segundos. Entonces, si llegan muchos vehículos al mismo tiempo, antes de llegar la intersección, van a, van a disparar el SIGA, a menos que digamos, haya alguna otra restricción por las otras reglas. Entonces, esto agiliza mucho eh, el, el flujo en las ciudades. Eh, no solo porque les da preferencia a, a las calles con mayor demanda, sino porque organiza a, a los vehículos en pelotones. Entonces, eh, es, es mucho más fácil coordinar eh, digamos, imagínense que tenemos 100 coches. Eh, es mucho más fácil organizar 10 grupos de 10 coches que organizar, coordinar 100 coches independientes. ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo aquí un pelotón de 10 coches, eh, pues entonces esto me va a dejar un espacio libre de un par de cuadras o 2-3 cuadras, digamos, para densidades bajas, que pueden utilizar otros pelotones para cruzar sin interferencia. Entonces, de esta manera... Se, se puede eh, mejorar la, la eficiencia de, de los flujos en la ciudad. Eh, otra regla simplemente me asegura que, que los semáforos permanezcan en verde todo un tiempo mínimo, eh, digamos para que no haya una oscilación constante. Eh, después esta regla lo que lo que me asegura es que si hay un pelotón y faltan muy pocos coches por cruzar, no se le haga un cambio eh, para que se corte, digamos, la cola del pelotón, porque entonces si se quedan pocos vehículos, se estarían esperando ahí mucho tiempo lo que llegan otra vez al umbral por la regla 1. Eh, sin embargo, si aquí ya hay vehículos esperando y el pelotón es de, demasiado largo, pues entonces sí, sí lo puede cortar, ¿no? porque estos van a, van a llegar muy rápido al umbral. Después la regla 4 eh, se aplica para densidades bajas. Bueno, eh, se, de, se cumplen densidades bajas. Eh, es básicamente si llega por lo menos un vehículo se aproxima a una, a una luz en alto y no hay ningún vehículo aproximándose a la luz en verde entonces cambia inmediatamente la luz entonces eh, por ejemplo podemos ver aquí la simulación vamos a poner una densidad muy, muy baja entonces aquí no se necesitan formar pelotones para que los vehículos no se detengan simplemente Van disparando eh, los sigas antes, antes de llegar si es que no hay eh, eh, coches que estén por cruzar la intersección. Y en el momento en el que cruzan, pues entonces ya se cumple la condición y ya, y ya se, se dispara el cambio. Entonces, digamos, por ejemplo, para la madrugada, esta regla eh, asegura que casi no se necesiten detener los vehículos. Y de manera segura, ¿no? porque digamos, si, si les da el SIGA a todos al mismo tiempo, pues <risa> hay, hay cierto riesgo de, de choques. Y después, estas dos reglas también ya se las platiqué: son para densidades altas. Que si está bloqueada más allá de una intersección, aunque tenga el SIGA, se pone el SIGA, eh, perdón, se pone el alto para que no se bloquee la intersección. Y esto es si, si en todas las direcciones se, eh, se cumple esta condición de que está bloqueado. Uh, cruzando la intersección se pone en rojo y en el momento en el que alguna de las direcciones se libere se eh, sector sigue en esa dirección y, y bueno, estos son los detalles del, del modelo computacional eh, les, les quiero mostrar también una, una malla hexagonal digamos es el mismo modelo con las mismas reglas pero para una un escenario un poco más complejo entonces aquí tenemos los vehículos fluyendo en seis direcciones y también se, se organiza el flujo de manera que, que Llegar a una configuración donde, donde los vehículos no, no necesitan detenerse. Y bueno, eh, eh, eh, eh, son resultados, eh, mejor les, les platico estos en, en, la, en la primera simulación que les mostré. Estos son diagramas de, de velocidad. Es un diagrama de velocidad, este es un diagrama de flujo. Entonces, aquí es para distintas densidades. Esto quiere decir que aquí hay pocos coches, que hay muchos coches. Entonces, para pocos coches, el método de Ola Verde funciona más o menos, y después se colapsa. Eh, para pocos coches, el, el método autoorganizante alcanza eh, estados donde, todos, donde ningún coche se detiene. Después empieza a reducir la velocidad promedio hasta que aquí ya, para densidades extremas, eh, se, se, se colapsa también. Y, y este es un diagrama de flujo. El flujo quiere decir, eh, bueno, lo que mide el flujo es cuántos vehículos eh, están flu fluyendo, <risa> eh, digamos, pasando en el, en el tiempo. ¿no? Se, se calcula. Eh, multiplicando la velocidad por, por la densidad. Eh, entonces, para densidades bajas, como hay pocos coches, hay, po hay un flujo... Entonces, eh, para densidades bajas, pues tenemos un flujo bajo porque hay pocos coches fluyendo por la ciudad. Digamos, aunque la velocidad sea máxima, el flujo es bajo. Eh, y después mientras va aumentando la densidad pues va aumentando el flujo eh, y este es el flujo máximo que representa todas las densidades donde todas las intersecciones están utilizando al máximo y después para este, estas densidades ya muy elevadas pues empieza a reducir el flujo porque eh, se cumplen estas condiciones cuando el, las dos calles están bloqueadas y entonces no puede permitir el flujo en todas las intersecciones constantemente y entonces empieza a, a, a reducir hasta que, hasta que finalmente se colapse el sistema de hecho nos acaban de publicar este artículo finalmente que ya tiene como tres años <risa> ayer ya lo publicaron eh, sí, de, de hecho estos resultados son posteriores y los, los publicaron antes eh, digamos estos son los resultados en la malla hexagonal que nos interesaba comparar dos tipos de topologías eh, tenemos una configuración de 6 por 6 por 6 calles pero después aquí están organizadas en 36 intersecciones triples que son menos intersecciones pero una intersección triple tiene un menor, una menor capacidad que una intersección doble porque necesita otorgar, por ejemplo si tenemos un ciclo de 2 minutos si es una intersección doble le puede dar un minuto a una calle un minuto a otra calle, pero si son eh, tres calles necesita darle 40 segundos a una calle, 40 segundos a otra calle, 40 segundos a otra calle o a otra, a otra, otra dirección. Entonces la, la capacidad del flujo máximo de las intersecciones triples es 50% menor a cuando uno tiene intersecciones dobles. Pero si uno arregla estas intersecciones dobles, pues tiene triples intersecciones dobles. Entonces es más difícil coordinar, eh, en este caso son 108 intersecciones dobles que 36 intersecciones triples. Entonces, aquí podemos ver como el método de Lola Verde, pues no hay mucha diferencia entre, entre eh, el escenario con intersecciones dobles e intersecciones triples, porque no puede coordinar eh, un número tan elevado de, de intersecciones. Sin embargo, el método autoorganizante, digamos, es, son las curvas de, de óptimo teórico, eh, esta morada para, para el escenario de, con intersecciones triples y para intersecciones dobles. Digamos, para las intersecciones triples, en efecto, es más fácil... Coordinar, entonces se acerca más a la curva de optimalidad, pero por la capacidad de las intersecciones, pues no llega eh, digamos, a un flujo mayor a este. Digamos, aquí se refleja también las velocidades promedio. Y para el caso de 108 intersecciones dobles, aunque no se aproxima tanto a la, a la curva de optimalidad, más, más que acá, igual, bueno, también acá y acá, eh, digamos, en, en estas áreas son mayores que estas dos áreas. Eh, digamos, la, la diferencia es considerable. ¿no? Entonces, aunque la coordinación es más compleja, puede explotar la capacidad mayor de las intersecciones dobles que de un bueno, número menor de intersecciones triples. Entonces, permite explotar la, la topología de la ciudad de manera más eficiente que un método estático no permite. Aunque tengamos la, la, facilidad de, la capacidad de incremental de, de las intersecciones dobles, no, no puede, eh, un método estático no puede. Explotar esta capacidad. Y bueno, estas son las transiciones de fase, de, de distintas fases dinámicas que presentan estos sistemas. Y después, eh, pues bueno, tal vez algunos piensen, bueno, esas simulaciones se ven muy bonitas, pero no nos no, no parece nada las ciudades que yo conozco. Eh, entonces, de hecho, eso, eso fue lo que nos dijo el ministro de Transportes en, en Bruselas. Entonces, eh, con, con un alumno belga, sobre Colts, tesis de, de licenciatura eh, desarrollamos una, una simulación de esta avenida eh, en Bruselas eh, la, la Bedstrat eh, que es, es corta, mira como un kilómetro pero es muy importante porque digamos, desemboca al, al centro y mucha gente lo utiliza en la, en la mañana especialmente eh, 60 mil coches al día pasan, pasan por ahí eh, y, y entonces eh, hicimos una simulación muy realista, de hecho de una versión preliminar de, de este método de control auto de semáforos y obtuvimos resultados muy, muy alentadores porque en promedio se, se, re, se reducen a la mitad los tiempos de espera esto quiere decir que los tiempos de viaje se reducen en, en 25% entonces aquí podemos ver eh, digamos nos, nos proporcionaron datos reales que ellos tenían de mediciones de, de cuántos vehículos llegaban a esa calle eh, digamos hicimos toda escala con una simulación física realista con distintos comportamientos de conductores y entonces, eh, para distintas horas de la semana, de, de la semana del de día, eh, digamos, a las 7 de la mañana es, es la hora pico, entonces eh, el método de hora verde eh, tardan unos 7 eh, eh, minutos pasan los coches detenidos en, en esa calle de un kilómetro. Y con nuestro método pasa menos de la mitad. Y esto está otras horas que no hay.